Te doy la bienvenida en tu canal La Voz del Inmigrante, en canal La Voz del Emigrante hablaremos sobre temas relacionados con la ley de extranjería, con nacionalidad española. En tu canal prenderás y vas a saber todo lo que está relacionado con las administraciones públicas, hacienda, seguridad social. ENEM, cp Tráfico, todas las administraciones que está a la disposición del emigrante. En tu canal La Voz del Emigrante hablaremos de todas las renovaciones de las tarjetas de residencia, larga duración, temporal, regrupación familiar, tarjeta comunitaria, asilo. En tu canal, La Voz del Inmigrante, intentaré explicarte con palabras fáciles y sencillas todo lo que está relacionado con seguridad social y sus prestaciones, paternidad, maternidad, ingreso mínimo vital, modificación de datos, que mucha gente cuando quieren sacar la vida laboral y olvidan el teléfono que tenían antes y tienen problemas para cambiar esto, coger cita, subir hasta la Tesorería general. Te enseñaré cómo lo puedes hacer muy fácil. También en tu canal La Voz del Emigrante hablaremos del ENEM, citas para coger el paro, para renovaciones de demandas de, de, de empleo. En mi canal La Voz del Emigrante te explicaré también todo lo que está relacionado con ENEM, cómo coger cita para demanda de empleo, cómo renovarla, cómo hacer prestación de desempleo, todas las prestaciones relacionadas con el ENEM. También en tu canal, La Voz del Inmigrante, hablaremos de todas las temas relacionadas con Hacienda, como pedir el PIN, el CLAVE y cómo prepararlo, porque dentro de poco hacemos la Declaración de Renta del 2020. También, también hablaremos de un tema muy muy importante, la nacionalidad española y los requisitos para pedirla. Sígueme en nuestro canal La Voz del Emigrante y cualquier duda que, te, que tienes no dudes a escribirnos en el WhatsApp que está abajo.